Yo soy Ana Martínez. Yo soy Marta Cabezas Fernández. Somos las editoras, eh, compiladoras de este texto, Cuando el Estado es violento. Es un libro al mismo tiempo, es y no es académico, es y no es militante y es las dos cosas a la vez. Somos 18 feministas de diferentes corrientes escribiendo juntas en este libro, entonces es una obra coral, no es un monólogo, desde luego. Eso que dice Marta es importante porque además, eh, en las discusiones que teníamos, en la introducción, le pusimos un título que de alguna manera refuerza esa idea, ¿no? que es el Estado nos violenta y nos resistimos. ¿no? Soy de Serena Tudela. Profesora en la Universidad de Primer, en en enfermería. Y, y, y mi, mi aportación dentro del libro Cuando el Estado es Violento versa sobre la violencia obstétrica. ¿no? Y me pregunto si la violencia obstétrica en el Estado español está presente o no, y si realmente el parto es nuestro. Y me pregunto diferentes cosas, no solamente si el parto es nuestro, sino también si el embarazo es nuestro, si la sexualidad es nuestra. Si sí, sí, realmente la lactancia materna es nuestra, ¿no? si todo lo que confiere nuestra parte sexual y reproductiva nos pertenece a las mujeres ¿no? en el Estado español. Eh, entendemos el Estado a partir de las narrativas de activistas feministas, de diversas eh, corrientes feministas, eh, donde ellas narran sus experiencias individuales y colectivas y también las experiencias de otras, que somos nosotras, a quienes han acompañado. Eh, en este camino mm, tortuoso de salir de la violencia, resistir la violencia, la violencia estatal que transcurre en la vida cotidiana. El libro transcurre en escenarios estatales eh, tan cotidianos y tan, digamos, mm, menos eh, típicamente violentos como eh, la educación, la salud y la justicia. Soy Ana, Ana Isabel Inigo, y he escrito un capítulo en, en este libro eh, sobre la experiencia de mi familia, la mía y la de mi hijo también, eh, en la atención paliativa pediátrica que recibimos como familia antes de fallecer. Nosotros lo que contamos aquí es eh, cómo eh, la entrada de mi hijo en la atención paliativa pediátrica cuando todavía tenía cuatro años eh, nos arregló la vida, porque las unidades de atención paliativa pediátrica están humanizadas y ahí está la clave, en la humanización de la asistencia sanitaria. Es verdad que en algunos casos hay activistas que son académicas y en otros casos hay académicas que son activistas, ¿no? Pero lo interesante es que hay un, un grupo ahí de profesionales desde los diferentes ámbitos, porque es, como decía Marta antes, salud, educación y justicia. Entonces, desde cada uno de los tres ámbitos hay profesionales a medio camino, ¿no? Bueno, Bellaterra es una, una editorial con muchísimo recorrido y que, que ha sido nuestra aliada desde el principio en este y en otros, en otros libros colectivos que, que hemos editado. Y nos parece que es una editorial eh, que tiene una línea política súper interesante y que también tiene una capacidad de distribución fantástica y que podemos decir que son, son, es un gusto trabajar con ellos pero es verdad que la editorial tenía una línea ¿no? de ilustración que es coherente con, con los libros y con el trabajo que ellos hacen y nos propuso este, este, esta ilustración. Entonces tuvimos nuestros más y nuestros menos porque claro, la, nos encajaba mucho el trabajo de Sofía, Sofía Costa, Sofía sabía cruda, pero eh, al final hemos terminado reconciliándonos con la imagen y sobre todo con el fondo rojo ese que, que nos resulta muy atractivo, ¿no? pero tuvimos nuestros más y nuestros menos. Justamente uno de los primeros movimientos que hacemos es desmitificar esta, ¿no? dejar de entenderlo como una cosa y entender que pese a su discurso eh, bueno, pues cosificador y, y, y global, como si el Estado fuese algo muy monolítico, eh, hay numerosas grietas y es ahí donde transitamos, donde transcurren nuestras luchas y nuestras resistencias. Entonces, eh, bueno, quien se anime a leerlo encontrará una explicación mucho más florida de por qué el Estado está escrito con minúscula, eh, lo cual es una de las apuestas que, que contiene el libro en cuanto a la forma habitual de pensar sobre el Estado.